Vamos a comenzar rotando los hombros. Nos ponemos de pie. Síganme. Al frente, arriba, atrás y abajo. En la otra dirección: atrás, arriba, adelante, abajo. Bien, separamos los pies al ancho de los hombros, ahora girar el cuerpo, relajar los brazos, giramos, a la izquierda, giramos a la derecha, a la izquierda right. derecha left right Continue. a la derecha y continuamos right a la izquierda left. a la derecha right izquierda, izquierda derecha y vamos dinamizando. Your body Giramos Relajamos el cuerpo. Relajamos hombros. Relajamos brazos. El molinete. Relajamos los hombros y los brazos, giramos el cuerpo, los brazos siguen al cuerpo. Palms after our Ahora a nivel del techo. Los brazos a nivel del techo. Shoulders. Ahora a nivel de los hombros. en el pecho en la cintura en el abdomen espacio vamos a ir parando Une las manos en la posición Hershey frente al pecho. Follow me. Síganme. Fingers. Vamos a entrelazar los dedos. Cerramos okay. los pies. Up. Elevamos las manos y. Las palmas, giramos las manos, palmas arriba. Con los dedos entrelazados. Rotamos las muñecas. Separamos las manos, palmas al frente. Los brazos. Vente a las orejas. No Vamos a doblar el cuerpo y arquear la espalda. So, don't don't walk away. Vamos a ir abriendo vértebra a vértebra. Uh, las palmas enfrente de los pies y presionamos uno dos tres giramos a la izquierda uno dos tres presionamos a la derecha uno dos tres venimos al frente Llevamos el chi hacia atrás. Pinzamos y masajeamos los talones, los tendones de los talones, tendones de Aquiles. ¿eh? Y la frente va hacia las rodillas. Uno, dos, tres. Relajamos y traemos el chi al frente, los brazos frente a las orejas y vamos elevando, elevando vértebra a vértebra, despacio, hacia arriba y movemos adelante y atrás el cuerpo. Simbreando. Segunda vuelta. Doblar el cuerpo arquear la espalda para abrir tu mind. Vamos bajando las vértebras una a una. Se relaja toda la columna. Las manos frente a los pies. Presionamos uno, dos, tres. Vamos a la izquierda. Uno, dos, tres. A la derecha, uno, dos, tres, venimos al frente, llevamos el pie sí hacia atrás, a los tendones de Aquiles, los pinzamos y nos saqueamos. La cabeza va hacia las rodillas, una, dos, tres, elevamos, los brazos están frente a las orejas, llevamos el chi hacia el frente y vamos el cuerpo, vértebra, vértebra, Hasta estar arriba. Movemos el cuerpo naturalmente. I... Relajando todo el cuerpo. Relajamos. Tercera vuelta. Doblar el cuerpo, arquear la espalda. Vamos bajando las vértebras una a una. Las manos por delante de los pies, presionamos, uno, dos, tres, sin doblar las rodillas, giramos a la izquierda, uno, dos, tres, las piernas extendidas a la derecha, uno, dos, tres, al frente. Llevamos el chi hacia atrás. Pinzamos los tendones de Aquiles. Masajeamos. La cabeza va hacia las rodillas. Uno. Dos. Tres. Llevamos el chi al frente y elevamos el cuerpo, vértebra a vértebra, los brazos van pegaditos a las orejas. Balanceamos el cuerpo. Okay. Naturalmente, relajando, cimbreamos el cuerpo. Giran las manos, palmas enfrentadas y vertemos el chi. El chi va a través de todo el cuerpo. Pasamos la cara, pecho, abdomen, cubrimos tu chi, nutriendo el chi. Separate your hands, Separamos las manos a los lados. Abrimos los ojos. Slowly, despacio. Movemos el cuerpo. Now, let's, uh, continue. Vamos a continuar la práctica. Open and close. Haciendo abrir y cerrar. Puedes estar de pie o sentado. Los dos posiciones están correctas. Please, Por favor, siéntate erguido, erguida. Close the eyes and Cierra los ojos suavemente. Uh, somebody like three so center mode standing meditation. If if if si if if if if if if if if if if if if if if if if if if if if por eso puede ser la práctica de pie o sentado. Cerramos los, cerrados los ojos, cerrado la mente, relajamos la mente, relajamos todo el cuerpo. Iluminamos el interior de la cabeza desde el interior más profundo. Se expande hacia afuera transformándose en chi vacío. Iluminamos el interior del cuello. Desde el interior profundo. Se expande hacia afuera. Transformándose en chi vacío. Iluminamos Iluminamos el interior del pecho y la espalda alta. Desde las profundidades internas expandimos afuera, transformándose en chi. Iluminamos el interior del abdomen profundamente y la espalda baja. Desde la profundidad interna, se transforma en chi, vacío. And see. iluminamos el interior de piernas y pies desde la profundidad interna se expande hacia afuera transformándose en chi iluminamos el interior de hombros y brazos desde la profundidad interna se transforma en chi se expande vacío iluminamos el interior de todo el cuerpo todo el cuerpo transformándose en chi vacío. Nosotros estamos en el chi. El chi está en nosotros. Nos fusionamos en el campo de chi. Nuestros chi unidos forman una completud con yuan. Corazón a corazón, mente a mente. Nuestra información está conectada. Sentimos nuestro campo de chi. Our pure mind and the universe are one. Sentimos que nuestra mente pura y el universo son uno. The chi the chi Reunimos chi. The Hacia el campo de Chi desde el universo. Reunimos Chi hacia nuestro cuerpo. Nuestros cuerpos se transforman en Chi. Reunimos Chi hacia... El Tanti en inferior, que es el centro de nuestro cuerpo de Chi y de nuestro campo de Chi. Hands in front of the body, hold a shibo. Subimos las manos frente al cuerpo, sosteniendo una bola de Chi. Open. Abrir. Oh. angels playing. Oh, internos se transforman en chi, se transforman en chi, se fusionan con el campo de chi, ahora estamos abiertos, sentimos el campo de chi cuando abrimos. The vast void. Sentimos el inmenso vacío. The score of original. Lleno de chi original. Feel uh, our pure consciousness. And the Sentimos que nuestra conciencia pura y el Universo son uno. Reunimos chi hacia el campo de chi. Reunimos chi hacia el cuerpo. Desde el campo de Chi, reunimos Chi en el tantín inferior. Chi es abundante. Chi sangre, fluyen bien. Todas las enfermedades desaparecen. Todas las funciones mejoran. Abrimos. Hello. No. el campo de chi, no, siente el inmenso universo vacío. No. Cerrar, no. Abrir, Cerrar oh, abre. No. Oh, I'll Todo el cuerpo transformándose en chi. Reunimos chi hacia el tantien inferior. El tantien inferior es nuestro centro. Es el centro del chi. El chi es abundante. Chi y sangre fluyen bien más suavemente todas las enfermedades desaparecen todas las funciones mejoran tú eres chi todo tu cuerpo se transforma en chi <muchas> Dentro y fuera, el Hon Yuan es abundante. Inside and outside. En el interior y en el exterior. No, no hay diferencia. Es una. Nosotros somos uno. Open. Gracias. Eh. Sentimos nuestro campo de chi. Sentimos el universo. El universo es un inmenso vacío, vacío, mas no vacío. It's a special existence. Es un tipo especial de existencia. Es uh, llena de junio en chi original. Chi Reunimos chi hacia el tanquil inferior desde todas las direcciones. Por delante, por detrás, derecha, izquierda, arriba y abajo. Todas direcciones confluyen en el tantien inferior. El chi es abundante. Chi y sangre fluyen bien. Todas las enfermedades desaparecen. Todas las funciones mejoran. Todo el cuerpo transformándose en chi. Observamos el junio en chi interior y exterior. Chi Tú eres una persona de Chi. You have a chi body. Tienes un cuerpo de Chi. chi el Chi es abundante. Chi Reunimos Chi hacia el tantien inferior. Chi is your el chi es tu vitalidad. Chi is your immunity. El chi When es tu chi inmunidad. Content, cuando el chi es abundante puede sanar oh, todas las enfermedades de forma natural. Okay. Abrir Sentimos nuestro campo de chi. Sentimos el universo. El universo no es solo lo que está al frente de ti. Está en todas direcciones, atrás, derecha, izquierda, arriba, abajo. Es una completud. N Nuestra mente pura y el universo son uno. Reunimos Chi hacia el campo de Chi, y del campo de Chi reunimos Chi hacia cada uno. Alta tiene tien inferior. Hola. Oh, uh, oh. Cerrar. Oh. <coughs> Open. Okay. Hello. Hello. Oh, Abrí cerró el chill es abundante si sangre fluyen bien, todas las enfermedades desaparecen, todas las funciones mejoran. Tú eres chi, mantén el chi estable. Cuando mantienes el estado de chi, puedes recibir más y más información y puedes sanar y realizar más transformaciones. You can get more Good Tú puedes conseguir mejores y buenos efectos. Okay. nuestro campo de chi, sentimos el universo. Charra. Reunimos chi La profundamente en el cuerpo, profundamente en el interior del Tantien inferior reunimos el chi. Now, guys, Ahora sigan is, mi guía. And, uh, Elevamos los brazos, las manos hacia arriba. Por encima de la cabeza. Lift, uh, elevamos el chi vertemos a través de todo el cuerpo a través de todo el cuerpo vertemos y bajamos el chi Vertemos el chi. Sintiendo profundamente el interior, el chi va a través Your de todo el cuerpo. Las manos pasan la cara. Your el pecho. El abdomen. El abdomen. The a los lados. Please, and hold a chi ball. Elevamos. Y sostenemos una bola de chi. chi. Desde lo más profundo de la tierra. Del chi de la tierra. Please, Elevamos la bola Please, de chi. Hacia, por encima de la cabeza. Vertemos, vertemos el chi a través de todo el cuerpo. Vertemos. Face, a través de la cara, a través del pecho, abdomen, del abdomen, sides, brazos a los lados. Sentimos el chi de lo profundo de la tierra. Sostenemos una bola de chi. Y elevamos las manos sosteniendo una bola de chi frente al cuerpo para continuar la práctica de abrir y cerrar. era a okay. uh... Gracias. Tantien inferior, el chi es abundante. Todo el cuerpo transformándose en chi, el chi es abundante. Chi y sangre fluyen bien, todas las enfermedades desaparecen, todas las funciones mejoran. Abrir. Oh. Sarah observamos profundamente el inter, el interior todo el cuerpo transformándose en chi puedes observar el chi entre las manos If you are a high level practitioner, Tú eres un practicante de alto nivel, full of my lleno feel de vitalidad, all universe, siente and feel your chi todo el universo en tu cuerpo de chi. Nosotros estamos en el chi, el chi está en nosotros.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 fortaleciendo nuestra inmunidad. Oh, uh... acerca eje abrir y cerrar por nosotros mismos unos minutos When open. cuando tú abres so Siente que tu mente pura y el universo son uno. Cuando cierras, reúne Chi desde de todas las direcciones a tu cuerpo de Chi hacia el tantien inferior. Okay. fusionados en el campo de chi, sentimos que nuestra conciencia pura y el universo son uno, corazón a corazón, mente a mente, nosotros somos uno. Cerrado. El chi es abundante. Chi sangre fluyen bien. Todas las enfermedades desaparecen. Todas las funciones mejoran. Sentimos todo el cuerpo lleno de chi. Chi es abundante. El chi se ha vuelto muy claro. El chi está muy claro. Todos los problemas están limpios. Atraemos el chi al interior, al tan tien inferior. Cubrimos tu chi. Hombre primero a la izquierda, mujeres la derecha primero. Chi. Nutrimos chi. chi. Nutrimos el chi. Full of chi. Todo el cuerpo está lleno de chi. La body is very el cuerpo está muy saludable, fuerte, Beautiful, bello, of lleno de vitalidad. Set your hands, you Unimos las manos y las subimos frente al pecho en la posición Hershey. Enviamos buena información a toda la familia. Enviamos buena información a nuestros amigos. Enviamos buena información a todos los seres humanos. Nuestra mente se ha vuelto muy clara, bella y alegre. Bien, separamos las manos a los lados, abrimos los ojos despacio. Muy bien, hemos culminado la sesión. Thank you. Thank you, teacher. Thank you, teacher. Thank you very much. Hola, hola. Hola, con Juan Muchísimas gracias a todos. Gracias, Tatiana. Gracias, gracias, Ana. Un precioso gracias, Ana. sábado. Gracias, Ana. disfrutéis mucho. Bueno, ha sido una, una hermosa sesión. Sí, sí.